que ya inauguramos, eh, como sabéis, la semana pasada, el miércoles, y, y bueno, pues hoy continuamos con un área nueva de trabajo que es el envejecimiento en parálisis cerebral. Eh, bueno, soy Julia, la persona responsable de, de programas de formación y empleo en Confederación espacio por si alguien no, no me conoce, y... Quería, quería daros las gracias eh, a todas las personas que estáis hoy conectadas y sobre todo la gran acogida que hemos tenido con este ciclo de jornadas porque la verdad es que en este seminario en concreto tenemos un total de 68 profesionales inscritos y, y bueno, en algunos hemos ro rozado cerca de las, de las 100 personas. Entonces, pues bueno, se trata de un, de un formato nuevo de encuentro que era un poco experimental para nosotros y, y ya que, bueno, pues hasta la fecha eran jornadas que hacíamos un par de días de cierre de, de proyecto, eh, y bueno, pues la verdad es que eh, la acogida de este nuevo cambio de formato ha sido, ha sido muy, muy positiva. Por tanto, bueno me reitero en daros las gracias. Oigo, oigo que hay, eh, hay algunos micrófonos abiertos y que por favor, para no que nos acople el sonido, si podemos desconectar los micrófonos, os lo agradezco para podernos escuchar todos bien, ¿vale? Bueno, simplemente estos seminarios tienen un objetivo que es bueno, visibilizar el trabajo que han desarrollado todos los profesionales eh, que han estado participando este año en, en Talento ASPACE. Son 27 grupos de trabajo y, y bueno, es eh, importantísimo para nosotros el tener un espacio donde compartir esta, este trabajo y todo, y todo lo que se ha desarrollado en, en, este, en este año. Queremos también animar a, a entidades y profesionales que, que, bueno, pues que hoy estéis conectados, que igual no estáis participando en Talento ASPACE todavía, y, y animaros a participar porque bueno yo creo que lo vais a ver creo que se pone mucho en valor eh, el compartir el conocimiento acumulado que hay en nuestras entidades y, y es bueno pues son todos beneficios ¿no? el, el poder participar vamos a publicar además la semana que viene la convocatoria del 2022 y, y bueno pues también quería comentaros así pequeñas líneas de de trabajo de cara al año que viene y, y sobre todo para las personas que no conocéis Talento a espacio que tengáis información en qué consiste este proyecto. Sin más, bueno voy a, voy a compartir pantalla con vosotros una breve presentación que estoy, que estoy bueno, un poco compartiendo en todos los seminarios con el objetivo de que podáis también conocer, eh, como os digo, la, el, el proyecto. A ver, dejadme un segundito. Vale. Bueno, el, el proyecto surge en 2016, ¿vale? Esta sería ya creo que la quinta, la quinta convocatoria eh, con el fin de, de garantizar, como os indico aquí, un, un espacio ¿no? para compartir conocimiento entre los profesionales. Nos encontrábamos que bueno nosotros desde Confederación sabéis que hacemos muchas jornadas, antes eran pues, presenciales, nos juntábamos profesionales de, de diversas entidades y encontrábamos que sobre todo los espacios en los que los profesionales podían compartir y charlar y conversar sobre determinadas cuestiones que estaban abordando en su entidad pues eran espacios como muy, muy valorados, no se, se ponía muy en valor esa, esa parte más allá de, de pues a lo mejor las exposiciones más teóricas que se pudieran hacer en esas jornadas. Quisimos entonces eh, desde Confederación abordar ese, ese vacío en la gestión del conocimiento porque claro no había nada estructurado para mm, poder facilitar los espacios para poder compartir esa experiencia y esas buenas prácticas que se estaban desarrollando en las entidades hasta hasta la fecha. Se detecta entonces esa necesidad, como, como se indicó aquí en la, en la diapositiva, de, de un intercambio, ¿no? de saber qué se está haciendo en, en otras entidades. Y bueno, pues quisimos liderar un, un proyecto en el que la, el objetivo básico es eh, facilitaros esa estructura, esa estructura y ese espacio a los profesionales, pues para conocer qué es lo que se está haciendo en otras, en otras entidades y, sobre todo, implementar eh, y replicar ¿no? esas buenas prácticas dentro de las de las entidades con un fin que yo creo que es el que tenemos todas las organizaciones de Aspace que es mejorar la atención de, eh, y, y con ello pues, la calidad de vida ¿no? de, de nuestra, de nos, del colectivo de, de personas con parálisis cerebral que es el que atendemos. Para participar en Talento Aspace eh, lanzamos una, una convocatoria que normalmente es ahora finales como os decía para la semana que viene Está previsto ya lanzar esa, esa convocatoria y normalmente ejecutamos el proyecto desde enero de, de, de ese año hasta, hasta noviembre. De, en este caso pues sería desde enero hasta, hasta noviembre de 2022. Eh, lanzamos una serie de áreas de trabajo junto con el boletín de inscripción. Ahí, bueno, pues un poco venimos trabajando en una serie de áreas los últimos años. Áreas que hemos considerado, pues que son ahora mismo prioritarias y de interés para, para los profesionales, pero con, con la idea siempre de ir incluyendo áreas nuevas, dado que bueno, pues vamos identificando cosas y necesidades que van surgiendo en nuestras entidades, que, que bueno, pues merece la pena no trabajarlas a través de estos grupos de trabajo. Eh, una vez que recibimos todas esas inscripciones, hacemos un, pues como una especie de criba ¿no? con, con dos criterios básicos: que es eh, por área de interés, o sea, el área que nos haya transmitido el profesional que quiere trabajar, y luego también por comunidad autónoma. Lo, lo he estado comentando en otros seminarios: a ver, la, hasta el momento intentábamos eh, juntar, porque como. Digamos, esta fórmula de trabajo era a través de reuniones de, de los profesionales del grupo, pero eran reuniones presenciales y con todo esto de la pandemia, pues eh, estamos así, ¿no? Estamos en este formato, en formato online. Eh, este criterio, digamos, ha quedado un poco mmm, en segundo plano porque... Al tener reuniones por videoconferencia nos da un poco igual que fueran eh, profesionales de distintas comunidades autónomas, lo cual, pues bueno, también yo personalmente lo pongo en, en, incluso en valor porque permitimos que profesionales, que a lo mejor les es más sencillo eh, poder comunicarse con, con otros profesionales de su propia comunidad autónoma, pues han podido mezclar con... Con otras, con otras entidades que pertenecen a, a otras comunidades autónomas. De manera que, bueno, pues hemos estado un poco mezclados este año y, y con todo el, el, lo, lo rico ¿no? que, que tiene el poder estar con, con profesionales de otros, de otros sitios. Eh, nosotros eh, trabajamos a través de las federaciones autonómicas que tienen, por supuesto, ahí un, un papel fundamental porque nosotros desde confederación sí que pues un poco sentamos las bases del, del proyecto, eh, marcamos un poco la operativa, cómo se justifica el proyecto y demás, pero al final quienes están ahí batallando y, y gestionando los grupos son, son los técnicos y de, de las federaciones, ¿no? Con lo que bueno, hacemos un contraste de esos grupos, de esa primera propuesta de grupos con, con, esa, con, con los técnicos de las federaciones. Se hace una concesión económica porque la idea es que eh, pues no le cueste de, de ningún tipo de coste económico a la, a la persona que participa. Eh, si hay reuniones presenciales, pues cuando se puedan hacer, pues toda esa parte de gasto se, se cubre y bueno, pues cualquier tipo de gasto que surja del grupo, pues desde elaborar una píldora formativa o un documento en concreto su maquetación, bueno, diversos gastos que pueden surgir de, de, de lo que se hace en el grupo y que, por supuesto, Confederación asume con esa concesión económica. Una vez que empezamos a trabajar no, siempre tenemos una reunión de área con todos los grupos de trabajo porque puede haber pues, distintos grupos de trabajo divididos por federaciones eh, trabajando en la misma área. Pues, por ejemplo, en el caso de envejecimiento hay tres grupos ahora mismo trabajando este área y eh, sobre todo pues, en esa reunión tratamos de definir objetivos que bueno, pues, suelen ser objetivos que marca el propio grupo, es, eh, hay o, total autonomía para para identificar en qué se quiere trabajar dentro de, del área en el que se, se está trabajando, pero bueno, es el grupo un poco de forma autónoma quien, quien valora, qué, qué objetivos quiere abordar. Eh, aquí, bueno, pues varían mucho, ¿no? Por, porque tengáis idea de qué, qué objetivos se suelen trabajar, pues varía también, depende del grupo, porque si son grupos que recién se incorporan, pues muchas veces es pues conocer qué es lo que se está haciendo, qué necesidades tienen las entidades que están formando parte del grupo y ya muchas veces pues a partir de ese conocimiento de qué necesidades tienen los grupos, eh, abordamos ya determinados objetivos concretos, como, pues eso, como os indico aquí, elaborar eh, materiales ya concretos, creaciones de píldoras formativas o cualquier tipo de, de objetivo ya como más específico. Esta es la evolución de talento en cifras desde los últimos años, desde la primera convocatoria y bueno, pues como podéis ver, la verdad es que son cifras pues, muy, muy positivas porque cada vez se van sumando más profesionales y más, y más entidades. Las áreas de trabajo, como os digo, las hemos ido manteniendo un poco durante estos tres últimos años, pero es verdad que la idea es ir aumentando y el número de grupos de trabajo pues cada vez hemos ido también eh, aumentándolo. Ahora mismo estas son las áreas que estamos abordando en Talento Aspace y que bueno pues como habréis visto en el programa de, estas, de estos seminarios pues son un poco, lo, cada, cada seminario se dedica a un área en concreto y, y luego aparte pues tenemos el grupo de gerencias y, y el grupo de presidencias. Algunos ejemplos de recursos que se van generando en Talento eh, bueno, lo, lo vengo comentando y, y os lo recuerdo en, en todos los seminarios, la importancia de, de la plataforma CREA, que es donde vamos a ir subiendo todos los recursos, tanto de Talento a Aspace como de cualquier otro proyecto que se está gestionando desde Confederación. Algunos ejemplos pues, son estos que, que veis aquí, protocolos, eh, tenéis el, el tríptico de envejecimiento bueno, que está vinculado a la, al seminario de hoy. Bueno, diferentes recursos que, que están ya en CREA y que, bueno, si no estáis inscritos, o sea, estáis ya dentro de CREA, pues os animo a que os, os suscribáis y cualquier cuestión o duda que tengáis para poder hacer ese proceso, aquí estamos para, para echaros una mano, tanto yo como mis compañeros de, de comunicación. Eh, también hay un blog, si, sobre todo las personas que no, igual no conocéis Talento, tenemos eh, dentro del apartado de la, de la web de confederación eh, un, un apartado que es de, dedicado al proyecto Talento Aspace, eh, hay un blog donde vamos subiendo los grupos, pues un poco todo, todo lo que se va desarrollando a lo largo del año, también hay recursos también subidos, píldoras formativas… Y bueno, pues también si queréis un poco más de información sobre el proyecto, pues tenéis también esta otra opción para trastear un poco la, la web. Os estoy poniendo a, siempre estos testimonios porque bueno, sí que eh, con el afán de animaros a participar en Talento a Espace, bueno, pues sobre todo quedaros con cuestiones que resaltan ¿no? o que ponen en valor nuestros profesionales que están participando. La, la importancia ¿no? de pertenecer a, a esta red de conocimiento que, que hemos generado con Talento Aspace, que como veis somos muchos profesionales dentro de esa red y la posibilidad de, eso, de, de conocer qué se está haciendo en otras, en otras entidades y el poder implementar ¿no? esas buenas prácticas, esas cosas que están funcionando en otras entidades, el poderlas implementar dentro de, de, de tu propia entidad porque además pues nos vamos dando cuenta de que las problemáticas, las casuísticas que tenemos en las organizaciones, pues son muy similares, ya estemos en Andalucía o estemos en Cantabria, ¿no? Es un poco esa, esa posibilidad de poder estar en esa red y, y tener acceso a, a lo que se está haciendo fuera de, de las paredes de nuestra entidad, ¿no? Vale, eh, hacemos, eh, como os digo, una serie de encuentros siempre a la finalización del año para poner en común los trabajos y, y nada, pues destacar los desayunos de este año que, como os digo, mi agradecimiento a la acogida que, está, que están teniendo. Eh, algunas fechas importantes de cara a, a la convocatoria del año que viene. Bueno, vemos eh, a los profesionales que estáis eh, hoy conectados y que estáis dentro del proyecto Talento, os habrá llegado ya los cuestionarios de evaluación del proyecto, que, que es importante que nos los rellenéis porque es algo fundamental para poder ir mejorando e implementar cambios en, en la operativa de trabajo. Para la semana que viene está previsto el lanzamiento de la convocatoria de 2022 a todas las entidades y habrá un periodo de inscripción hasta el 10 de diciembre. Y bueno, pues esa fase que os comentaba antes de la creación de grupos y contraste con las federaciones pues estará previsto para pues desde diciembre hasta mediados de, del mes de enero, para que luego podamos desarrollar el proyecto desde enero a noviembre de, de 2022. Algunas novedades pues lo que os comentaba, así que eh, según datos que nos vayan llegando, por los cuestionarios y bueno, pues diferentes vías eh, que recogemos información y el feedback de las entidades, eh, se pretende incorporar nuevas áreas. Eh, sí que va a haber un plan de difusión de los recursos eh, generados a través de, de CREA. Esto lo quiero poner muy resaltado porque queremos darle el valor que se merecen lo, todos los recursos que se van generando en, en talento y vamos, en cualquier otro proyecto de, de confederación. Porque no es que subo el recurso a CREA y bueno, pues está ahí alojado y está al alcance de, de todo el mundo, sino también pues que, que estéis enterados de qué se ha subido, en qué consiste ese recurso. Si tenéis dudas sobre él, pues que haya una persona de referencia para cualquier duda que podáis tener. Y sobre todo que podáis implementarlo y utilizarlo en, en vuestras entidades, que, que al final, bueno, ese es el objetivo, ¿no? Que se pueda compartir y, y por eso surgió CREA, ¿no? como, como espacio para compartir información y, y recursos. Queremos también agilizar los procesos de, de gestión de, y de, bueno, pues de creación de documentos compartidos, espacios para compartir información... Haremos encuentros de área durante el año y bueno, pues acciones de mejora eso siempre están contempladas y cualquier cosa que nos vaya trasladando se, se incorporarán. Nada, y bueno, mi, mi reconocimiento lo estoy haciendo en todos los seminarios porque, porque bueno, creo que hay un trabajo muy grande detrás de, de todo esto que se va a exponer en el día de hoy, porque sacáis tiempo de donde no lo hay y sé que muchas veces pues, es fuera de vuestro horario laboral y, y bueno, pues con una dedicación brutal a, a todo el trabajo que estáis desarrollando y pues nada, felicitaros y agradeceros y también a las entidades que, de las que formáis parte que también os faciliten la posibilidad de, de poder participar. Vale, pues eh, un poco estar, estarán las líneas que os quería compartir en relación a, al proyecto y sin más bueno voy a dar paso a la exposición de trabajos de, de este grupo, pero sí que bueno, quería un poco contextualizar porque bueno, este, estos tres grupos de, de talento son unos grupos un poco especiales porque eh, los hemos asociado a, a un estudio de envejecimiento que estamos abordando desde, desde Confederación. Me hubiera encantado que hubiera estado mi compañera Marta Ibáñez, que es la persona que está llevando a cabo y desarrollando el estudio actualmente, pero bueno, estaba hoy ocupada con otras jornadas y, y le ha sido imposible estar. Ella os hubiera podido explicar me, mejor que yo seguramente, el, el contexto de, de, este, de estos grupos de trabajo y la relación que tienen con el estudio, pero bueno, yo sí que os quería comentar que desde Talento Aspace, eh, dentro de los propios grupos de trabajo y también bueno, pues por estudios que se habían ya hecho en el caso de Castilla y León, y identificamos un poco una evidencia que hay ahora mismo en todas nuestras entidades y es que la esperanza de vida del colectivo al que estamos atendiendo se ha incrementado en los últimos años. Y como consecuencia de ello, pues tenemos una población de personas con parálisis cerebral en nuestros centros que se encuentra en pues, un proceso de envejecimiento y que además cada día es mayor en cuanto al número de personas que, que están en esta situación. Y bueno, pues ante ello las entidades se ven también con la necesidad de abordar otro tipo de, de problemáticas y de cuestiones y de necesidades que al final eh, acaban un poco afectando tanto a la atención de la persona como a sus familias, porque en muchos casos la familia también se encuentra en un proceso de envejecimiento y la propia entidad a la hora de, de dar respuesta a esas demandas, pues eh, vemos que, que, que nos faltan a veces, no, no recursos pero, o, o, o, o también, sino pues también un, un poco la forma ¿no? de ver cómo, cómo abordamos esas necesidades. Sí que veíamos que hay un poco escrito y además poco investigado en materia de envejecimiento y parálisis cerebral en específico y bueno pues por ello Confederación quiso un poco a través de estos grupos de trabajo en Talento Aspace que ya estaban trabajando el envejecimiento el, el plantear este estudio de, de, de envejecimiento para obtener datos objetivos en relación a cómo afecta a la persona con parálisis cerebral este, este proceso y cómo es también la casuística con las familias y, y también pues cómo la entidad eh, al final tiene que adaptar un poco sus servicios y los modelos de atención ante, ante esta nueva realidad ¿no? del colectivo. Se crea, se crea un grupo de trabajo, de, de estudio, donde están representados estos tres grupos que, que están hoy eh, participando en este seminario. Y el objetivo hoy es un poco presentaros eh, cuál ha sido su trabajo durante este último año. Eh, se han estado desarrollando una serie de escalas de valoración, eh, escalas con las que además queremos recopilar toda esta información eh, que os comento de cara pues, al próximo año, y, y bueno, pues eh, ahora más adelante os comentaremos donde bueno, pues vais a tener el conjunto de, del, del movimiento ASPACE una parte fundamental en participar en este, en este estudio a la hora de recopilar información que nos, que nos pueda servir al final a todos. ¿vale? Por tanto, bueno, empezamos con el grupo de la Federación de ASPACE Galicia, que hoy lo, lo representa Álvaro Sabater que él es responsable de formación e investigación y, y de proyectos de promoción de vida adulta en el Espacio Baleares. Y nada, bienvenido Álvaro, cuando quieras tienes la palabra, puedes empezar. Bueno, eh, gracias Julia. Buenos días a todos. Eh, como ha dicho Julia, eh, estoy os voy a, a, a hacer una presentación en nombre de, de todo el grupo que está coordinado por Federación Galicia. ¿vale? sobre eh, una herramienta que, que elaboramos para valorar el proceso de envejecimiento en personas con parálisis cerebral. ¿vale? Os voy a compartir eh, una pequeña presentación que, que hemos hecho para contextualizar, porque el objetivo eh, principal de hoy es que veáis la herramienta cómo funciona o en funcionamiento, pues para que os animéis a utilizarla y, y podamos tener eh, bueno, y os podáis beneficiar de ella, claro. Bueno, el, el trabajo en, en esta herramienta eh, comenzó porque las diferentes entidades que, que participamos en, en el grupo de talento PACE, pues nos dimos cuenta de cosas que no voy a repetir, ya ha dicho Julia, ¿no? Pues que eh, cada vez hay la esperanza de vida de, de la parálisis cerebral es mayor, que cada vez sobreviven más personas al parto, cada vez hay más personas con parálisis cerebral y que la población envejece. Entonces, esto eh, nos, hacía, nos hacía ver que en nuestras eh, respectivas instituciones pues había personas que cada vez eran mayores y que parecían tener parecían tener pues unas necesidades diferentes a, a las personas más jóvenes. Entonces, bueno, estuvimos investigando un poquito, viendo qué, qué decía la bibliografía al respecto y vimos que, eh, como se ha comentado, ¿no? hay escasos estudios que, que nos hablan de la, del envejecimiento en parálisis cerebral, pero los que había pues empezaban a contemplar a personas de 45 años, incluso menos. En algunos estudios se hablaba de 35 años, ¿no? Entonces, esto, eh, curiosamente, concordaba con las observaciones que habíamos hecho nosotros sobre, sobre nuestros propios usuarios. Las necesidades que, que fuimos detectando era, eh, lo primero de todo, que, que, que no teníamos conocimiento de, perdón, lo primero es que no teníamos conocimiento de, de, del proceso de envejecimiento en parálisis cerebral, es decir, no, no, no conocíamos cómo, cómo funcionaba. Eh, era evidente que las personas de más edad parecían requerir un tipo de atención diferente. Necesitábamos, necesitábamos eh, por lo tanto, las entidades hacer un nuevo planteamiento de, de nuestra atención. Y también eh, nos dimos cuenta que la edad media de las personas usuarias de los servicios De, de, las, de las entidades que participábamos en el grupo Era de 42 años, alrededor de 42 años ¿vale? 42 con 41, con lo cual eh, pues vemos que ya, era, ya, ya estaban en un proceso avanzado eh, En cuanto a los objetivos que nos queríamos plantear era el primero es mejorar la calidad de vida de las personas que están en proceso de envejecimiento, es decir, adaptar todo nuestro funcionamiento a sus necesidades específicas. ¿vale? Esto es el objetivo fundamental. Para ello, lo que tuvimos que hacer es eh, juntarnos todas las entidades, que en el 2019 eh, empezamos a trabajar en ello, eh, las, las entidades que veis en pantalla. En, en 2020 se sumaron dos entidades más: Amenceras Pace y a espacio y a Toledo. Y en el 2021, este año, se ha sumado a la Fundación Prodis de Terraza. ¿vale? Todos estamos trabajando y todos hemos colaborado en, en la consecución de esta, de esta herramienta de valoración. ¿vale? Pasamos por diferentes fases, como fue la, la fase inicial de, de todas, fue pues, definir las líneas de, de, de trabajo. En una segunda fase empezamos a diseñar cómo sería un modelo de valoración del proceso de envejecimiento en parálisis cerebral... Que lo que concluimos es que iba a estar basado en la CIF por pues ser una, una herramienta eh, con la cual ya muchas de, de las personas que trabajan en, en nuestro sector está familiarizado y establecimos una, una línea base. A partir de ahí eh, empezamos a distribuirnos el trabajo con otros grupos de, de, con los otros dos grupos que trabajaban en el envejecimiento en talento a y nosotros nos encargamos de la parte específica de la valoración de la persona, de la persona en proceso de, de, de envejecimiento, de la persona con parálisis cerebral, luego añadimos discapacidades afines en proceso de envejecimiento. Hicimos una plantilla de valoración eh, basada en la CIF. Y aquí vino la, la última fase, que es la fase de, de refinamiento de esta herramienta de valoración, eh, que a día de hoy consta de 241 indicadores, es, un, es una herramienta que es larga pero queríamos que fuese rigurosa. Eh, cuenta con tres bloques principales de valoración que son funciones corporales, actividades de participación y factores ambientales y a partir de esta, de esta escala hicimos una valoración piloto de, de, de usuarios de las entidades participantes, valoramos a 35 personas de, de con diversidad de edad, sexo y nivel de afectación. Toda esta escala, aprovechamos el eh, bueno aprovechamos la situación que, con la que nos vimos de, de pandemia que imposibilitaba que nos viésemos, eh, entonces eh, lo que hicimos fue invertir el presupuesto de, que teníamos asignado para este tipo de reuniones y de encuentros de trabajo lo, lo, lo invertimos en el desarrollo de pues, pagar a un informático para que nos hiciese la, la herramienta que, que ahora os presentaré. ¿Vale? Es, es un grupo que, que la verdad es que hemos trabajado mucho en la herramienta, eh, hemos hecho muchas reuniones, incluso en situación de pandemia, en este 2021 nos hemos reunido ya 12 veces, y eh, trabajando en el, en el contexto de lo que comentaba Julia, del, del proyecto de investigación que está, que está liderando la confederación, eh, se ha determinado que una muestra significativa de, de, de valoraciones con esta herramienta se establece en, 30, en 338 personas, o sea, nos encontramos ante el reto de tener que valorar a 338 personas. Por eso necesitamos buscar alianzas con todos vosotros para, para, que, para que nos ayudéis a, a realizar estas valoraciones que, por otro lado, os van a reportar en un mayor conocimiento de las necesidades eh, de las personas con parálisis cerebral. Entonces, bueno, si queréis, os voy a, os voy a mostrar eh, la herramienta en sí. Vamos a ver si lo consigo compartir pantalla. Aquí. ¿Lo veis? ¿Veis la sí, pantalla, sí Julia? ¿Sí? sí. Vale, bueno, pues esto sería la interfaz que encontraríamos cuando, cuando ponemos la dirección web y esta sería la plantilla en la cual vamos a hacer las valoraciones. Estas son valoraciones de prueba preliminares que, que tenemos hechas desde nuestra entidad, que es Aspace Baleares pero os voy, a, os voy a mostrar un ejemplo de cómo sería crear una desde cero. ¿vale? Eh, veríamos que es una plantilla donde ya tenemos todas los, las casillas con diferentes opciones para, para poder introducir. Estos son los datos de, del usuario, que, que sería el identificador para que no, para que no aparezcan nombres y demás. Eh, para que no aparezcan nombres y demás, lo ponemos todo en código. A mí no solo me aparece mi entidad, cada entidad participante tendría, tendría su codificación. Y cuando hacemos crear y editar, pues nos sale eh, toda una serie de datos del usuario, de los que los únicos que son obligatorios realmente eh, son el sexo y la fecha de nacimiento. El resto, bueno, voy a poner un al azar, ¿eh? voy a poner al azar porque lo que quiero es enseñaros en la herramienta de valoración. Algo importante es que, bueno, esto pues, recoge información diversa, ¿eh? quién es la persona de referencia, de qué servicio procede, de qué, de qué si viene, esta persona viene del ámbito rural, del ámbito urbano, eh, y toda una serie de datos diagnósticos que pueden ser interesantes a la hora de eh, de conocer más la, el proceso de envejecimiento en parálisis cerebral y discapacidades afines. ¿vale? Si nosotros eh, clicamos en parálisis cerebral, pues vamos a tener que poner qué tipo de parálisis es, la distribución topográfica que tiene, si es una diplejia, diparesia, miplegia, miparesia, eh, eh, si es congénita, si es prenatal el gross motor. Los diagnósticos complementarios, en fin, toda una serie de datos, el grado de discapacidad, toda una serie de datos que eh, luego nos van a ayudar a, a catalogar o a categorizar la información que obtengamos. Aquí lo estoy poniendo un poco a voleo ¿vale? porque quiero enseñaros cómo es la, la herramienta en sí. Vale, Podríamos poner varios diagnósticos complementarios. ¿eh? Aquí en diagnóstico complementario podríamos poner, poner varios. Y una vez que lo guardamos, ya podemos, aquí ya tendríamos los datos de la persona que estamos valorando y cuando abrimos el cuestionario, entramos en los diferentes ítems que se van a valorar. ¿vale? Y es en el capítulo este de funciones mentales, pues tendríamos que ir muy similar a lo que a lo que ocurre en la CIF, muy similar a lo que ocurre en la CIF, va, eh, valorando cada uno de, de los indicadores que nos propone. ¿no? ¿Cómo se valora? Pues como en la CIF, ¿vale? Con la, con la misma escala de la CIF. Eh, valoramos un 0 si no existe problema, un 1 si es un problema ligero, 2 si es un problema moderado, 3 si es un problema grave, 4 problema completo, pondríamos un 8 si nos falta información y un 9 si no es aplicable. Por ejemplo, si estamos hablando de la menstruación en, en un hombre, ¿no? Pues no es aplicable, no, no, no lo podríamos valorar. Y así... Estos, como he comentado antes, los 221 creo que son, 221 por ahí, eh, ítems, los teníamos que ir valorando. En cada uno de, de estos ítems hemos incluido una pequeña explicación para que pues, si en ocasiones nos vemos perdidos y no sabemos exactamente a qué se refiere cuando nos pide si muestra interés con relacionarse con las personas de su entorno, pues bueno, hemos puesto pequeñas aclaraciones para facilitar un poco el, el proceso de, de cumplimentación de, de la herramienta. ¿vale? Aquí pues, eh, consistiría en ir puntuando ¿vale? para luego poder sacar un informe. Tenemos, como, como os he dicho, tres bloques principales y doscientos y pico ítems a valorar. ¿vale? Actividades y participación, lo mismo, y factores ambientales que... Eh, Aquellos de vosotros que estéis familiarizados con la CIF, eh, sabréis que eh, hay una parte que es, se valora en positivo y en negativo, es decir, cambia eh, la valoración que hemos hecho hasta ahora, pues habría que cumplimentarla porque se considera que eh, pueden ser las, los ítems pueden ser barreras o facilitadores. Entonces ya nos extenderíamos, no habría solo nueve ítems que valorar, sino que habría más. Eh, no sé cómo voy de tiempo, Julia, pero... muy bien? Bien, bien, sí, no te preocupes. Sí, vale. Sí. Bueno, pues eh, claro, entendemos y sabemos que es, es una herramienta que, que, como hemos querido que sea muy rigurosa y, y que nos dé una, una información muy, muy fidedigna, eso se traduce en que es larga y que además va a requerir que sea cumplimentada por un equipo interdisciplinar. O sea, no, no lo puede cumplimentar una sola persona. Así que ya sabemos que eso es, que eso es una dificultad, porque va, va, va a requerir que un equipo se coordine para pasar la valoración, pero bueno, eh, vamos a intentar ponerlo lo más fácil posible. Hemos desarrollado unas, unos tutoriales, un video tutorial, hojas explicativas para que nos familiaricemos con, con el funcionamiento de esta escala que sinceramente consideramos que puede ayudar mucho a, a ver los puntos a trabajar con las personas que están en proceso de, de envejecimiento y sobre todo adaptar los servicios eh, Bueno eh, a ver más? ¿Me he Bueno, yo creo que poco más, ¿vale? Eh, simplemente recordaros eh, en lo que os estaba diciendo. Es una escala que nos puede, nos puede ayudar mucho a todos, nos puede ayudar a, en conjunto con las escalas que están desarrollando nuestros compañeros de los otros grupos de envejecimiento que valoran a los, eh, desde el punto de vista de los centros y de las familias, de las entidades y de las familias, consideramos que nos pueden ayudar mucho a lo que realmente todos perseguimos, que es poder adaptar nuestros servicios para poder ofrecer una atención mejor a las personas de, eh, en proceso de envejecimiento, las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines en proceso de envejecimiento. También está bien ser un poquito más ambiciosos en este sentido y poder colaborar con la generación de un conocimiento que, como ha dicho Julia, no, no tenemos a día de hoy. Eh, eh, se está estudiando mucho el envejecimiento, pero eh, el envejecimiento en concreto en parálisis cerebral... Eh, la verdad es que bueno, hay cositas hechas, claro que sí, incluso aquí en España se han hecho, como ha, como ha comentado Julia, eh, la federación de Castilla y León ha hecho cosas al respecto, pero consideramos que hay que hacer mucho más y que hay que seguir profundizando para, para poder entender y afrontar una realidad que cada vez es más, más evidente. Así que yo creo que acabaría eh, simplemente recordándoos que eh, lo que vamos a intentar... Conseguir con esta, con esta escala Y es eh, conocer y definir mejor El envejecimiento en personas con parálisis cerebral Como he dicho Concretar una línea de trabajo Para, para las personas en este, en este proceso Y adaptar el modelo de atención y funcionamiento ¿vale? Todo esto en, esperamos Que lo que va a redundar Es en, en la calidad de vida En una mejora de la calidad de vida De todas las personas que atendemos Y bueno, si no hay nada más Yo hasta aquí Vale. vale, pues gracias Álvaro Por representar al grupo Sé que hay más gente del grupo que está hoy Conectada y nada, pues mi enhorabuena Por, pues, por lo que estás comentando Todo el trabajo que hay ahí detrás Que es, que es intenso Para elaborar esta herramienta Y, y nada, así que pues me uno a ese ánimo que está comentando Álvaro, ¿no? de participar, porque nuestro objetivo es pues, tener una muestra significativa ¿no? y poder alcanzar estos objetivos que comenta Álvaro. Que al final es bueno, pues, tener una foto de cómo es la situación en, en nuestras entidades y poder abordar esas demandas, ¿no? abordar qué necesidades tiene nuestro colectivo que está en, en una situación de envejecimiento y... y y bueno, pues ser coherentes ¿no? con, nuestro, con nuestro fin dentro de las entidades, que es mejorar su calidad de vida, aunque estemos en, en un proceso de, de envejecimiento. Vale, paso eh, a, ahora al grupo de la Federación de Espacio Aragón, que está representado hoy por Guillermo Gallán, trabajador social de Espacio Huesca. Y nada, igualmente bienvenido, Guillermo, cuando quieras tener la palabra. Bueno, pues muchas gracias por el espacio que, que nos habéis dado para poder expresar lo que hemos estado trabajando durante este tiempo. Creo que, bueno, también agradecer al resto de compañeros que conformamos la Confederación, la Federación de Espacio Aragón, de del grupo de, de envejecimiento, porque la verdad que igual que explicaba Álvaro, ha sido como muchas reuniones, ha habido mucha, eh, mucho formato de intentar buscar cuál sería la mejor escala y cuál sería la mejor herramienta para poder utilizar. Y creo que ha habido muy buena pues, sintonía, conexión. Y, y pese a estar eh, distanciados, ha habido un gran trabajo. entonces También quería agradecer ese, ese esfuerzo por parte de todos. Nosotros, eh, la, la Federación de aragón nos tocó la parte de elaborar un instrumento que valorará la escala eh, de, digamos del impacto de los cuidadores y familias que tienen personas con para el impacto de, que procede que, que se genera tanto en su envejecimiento personal como en el envejecimiento de la, de la persona entonces nosotros tenemos una pues, uno de, de las herramientas que, que creemos que también nos van a ayudar para poder anticiparnos o prevenir un futuro también de, de digamos de servicios o recursos que se puedan prestar tanto para los familiares como también un poco para el futuro de las personas con las que trabajamos. Os voy a compartir eh, mi presentación. Mi presentación no, elaborada, nuestra presentación no es tan elaborada como la de Alicia, pero, pero bueno. <ríe> Bueno, pues como os he dicho, nuestro trabajo durante este tiempo ha estado centrado en investigar diferentes escalas de estudios eh, sobre el impacto en los cuidadores y los familiares. Queríamos saber un poco cómo, cómo estaban en varias escalas que hemos seguido y, y al final hemos optado por ir refundiendo cosas que nos parecían interesantes para poder llegar al objetivo. Eh, pues queríamos sobre todo lo que, lo que os he dicho, conocer el grado de cansancio y el nivel de apoyos y la previsión que tienen las familiares y los cuidadores. Es muy importante porque al final eh, son conscientes de que están envejeciendo, pero no son conscientes o no quieren darse cuenta todavía de las posibilidades o de los recursos que van a, a necesitar. Eh, nosotros lo que hemos hecho, como os he dicho, es eh, hemos, Testeado varias eh, escalas que ya estaban funcionando y que ya estaban probadas. Y lo el objetivo que planteábamos era eh, un poco refundirlas en lo que a nosotros nos podía encajar. Las escalas que hemos utilizado eh, tenemos la escala Zarib, la escala San Martín, la escala de calidad de vida familiar de Mico y la escala final Esto es lo que os digo. Todo el proceso hasta elaborar la, la escala eh, que hemos hecho mediante forms también eh, ha sido un estudio de investigación previo de reuniones para ver cuáles serían las mejores, qué es lo que querríamos eh, realmente acoger. Eh, pues, nuestro modelo de escala tiene dos partes: unas más eh, datos estadísticos relacionados pues, con el, pues, como planteaba también la escala de los compañeros de Galicia, sexo, el tema de procedencia. Eh, en relación con la persona a la, que se, a la que se cuida, el tiempo, un poco toda la parte relacionada con los datos estadísticos, pero tiene también una parte relacionada con las dimensiones de, de calidad de vida, cómo afectan al cuidado pues a, a las mismas. El objetivo de la escala es pues conocer cómo y en qué grado impacta el proceso de envejecimiento de las personas con parálisis cerebral u otras discapacidades afines en sus familias. Dentro del estudio de envejecimiento, pues, creo que también era una de las cosas que, que, que nos quedaron marcadas, ver cómo influía en, en las personas cuidadoras. Los resultados obtenidos pues, nos servirán para poder articular los apoyos necesarios para la mejor calidad de vida de, de todo el ecosistema familiar, no solo de la persona, como he dicho, con la sistema de la vida, sino, eh, de la fin, sino de los familiares. Queríamos anticiparnos y generar recursos tanto para nuestros usuarios como para sus familiares. El perfil, pues las familias a las que se han determinado pasar pues, la escala eh, para estudios son las que tienen hijos con parálisis cerebral o discapacidad fin a partir de 35 años en adelante. Como viene marcado eh, mi compañero Álvaro, en un principio fue la edad que se fijó para poder realizar el estudio, a partir de los 35 años, puesto que no era una edad eh, que no el dirigente. Digamos que estaba entre 45 y 35, al final se decantó por los, por los 35 años. Entonces, nuestro perfil van a ser familiares que tienen eh, hijos o familiares con eh, 35 años en adelante. Como ya os he constatado, la estructura de las cajas son dos partes, que es una eh, recogida de datos estadísticos básicos, que son desde la 1 a la 21, y por otro lado, las, eh, la evaluación de las dimensiones de la calidad de vida y cómo las afecta a los cuidadores, que es de la 22 a la 43. Ahora mismo estamos en un proceso en el que hemos hecho un testeo de esta, de esta escala. Las diferentes entidades de Aspazaragón. hemos probado con algunos de nuestros familiares. Eh, hemos vuelto a, ref, a modificar lo que son ítems y, eh, igual que comentamos, Dentro de lo que es el estudio, estamos todavía en un, un, un proceso de, de cambio, de adaptación porque consideramos que la escala que nosotros tenemos es una escala dinámica y que puede cambiarse pues, porque a lo mejor ítems se repiten o al revés. Hay necesidades que a lo mejor no, no se han planteado. Es verdad que la hemos pasado tanto a Castilla y León como a Castilla como a la Federación de Galicia que hemos recogido sus aportaciones y que eh, la hemos ido concretando y cumplimentando más para poder dar más efectividad. Aquí os pongo un poco la propuesta de nuestra escala. Como ya os he dicho, la primera parte pues, consta de lo que son los datos estadísticos, pues, eh, primero todo el consentimiento o no de la escala, pues lo que os decía, pues, la edad del cuidador, sexo, la formación, todo esto siempre va a estar destinado al cuidador o cuidadora. Si está trabajando, qué relación tiene con el familiar, el tiempo que lleva, pues eh, también si el tiempo que dedica es a diario o semanalmente, porque a lo la persona está en centro. Y ya eh, aquí entraría lo que son las dimensiones de calidad de vida, en la que eh, están más destinadas sobre todo a, a las ocho dimensiones para ver cómo afecta el cuidado de, en, su, en su vida a día. Por pues si suelo tomar decisiones, siempre cuidado de mi familia de condiciones. Eh, aquí lo hemos valorado como, pues como con estrellas. Nunca eh, sería una, dos, sería algunas veces, frecuentemente tres o cuatro estrellas que serían siempre o casi siempre, con el objeto de saber un poco en qué grado de, eh, se encuentra la persona. Si está, en, si está en una situación de, de ser consciente de la realidad, o todavía no, o incluso de si está quemado, no. Bueno, pues las mis decisiones personales por ejemplo. Eh, tomo mis decisiones personales sin que mi proceso de envejecimiento afecte a las mismas. Creíamos también que no solo se centrará en la persona eh, a la que cuida, sino que las preguntas también estuvieran terminadas en su proceso de envejecimiento. Porque al final ellos mismos eh, no son conscientes o no quieren darse cuenta todavía de que ellos también envejecen. Es como que son superhombres y mujeres que, que van a estar allí siempre y que eh, pese a tener diversas problemáticas pues de salud o de esto, pues que todavía siguen con eh, la necesidad de seguir cuidando. Eh, otra Nada, lo mismo, son todos planteamientos dentro de lo que es calidad de, de vida. Hemos puesto algún apartado, sobre todo observaciones, pues, pues si querían que llegáramos a, a, alguna, eh, a alguna posibilidad de supuestos que nos quisieran comentar, pues eh, que creían que a lo mejor desde Aspace, desde los diferentes espacios pudiéramos ayudarles, o qué recursos ellos creen que necesitarían. Bueno, un poco era esto, lo que decíamos con al final es un poco conocer el proceso de envejecimiento, adaptarnos a él y generar instrumentos y herramientas para poder garantizar y mejorar la calidad de vida tanto de nuestros usuarios como de, de sus familiares. Ya está. Muy bien, gracias Guillermo. Y, y bueno, y felicitaciones igualmente al grupo de, de Aragón. No sé claro. si hoy hay alguien más conectado de, de este grupo. Eh, paso a continuación al, al grupo de, de Castilla y León, de la Federación de Aspa de Castilla y León que hoy está representado por Susana Llamazares, que es directora del Centro NASPACE León, y Yolanda González, que es formadora y colaboradora en Confederación NASPACE e investigadora en la Universidad de Burgos. Eh, bienvenidas y cuando queráis, Yolanda y Susana, tenéis la palabra. Bueno, mi compañera Yolanda va a compartir la presentación, lo vamos a hacer a medias. Eh, primero como todos mis compañeros dar las gracias a Confederación por organizar los desayunos porque aunque el trabajo es arduo, si no se expone al final parece que no trabajas entonces es importante enseñar al mundo un poco lo que estamos haciendo eh, Bueno, en nombre del grupo nos ha tocado a nosotras esta difícil tarea de presentar un trabajo de que nos sentimos muy orgullosos como todos mis compañeros me imagino y sobre un cuestionario que le llamamos perfil de las entidades ASPACE en relación a las, a las personas en proceso de envejecimiento. Es verdad que hay tres, tres federaciones que están implicadas en tres bloques diferentes y nosotros nos hemos dedicado a hacerlo desde el punto de vista de las entidades. Eh, bueno, eh, nuestro grupo... ¿no? Eh, se ha centrado en las entidades, las asociaciones ven que sus usuarios cada vez tienen más edad, como todos habéis comentado, y se siguen teniendo los mismos servicios, un poco haciendo las mismas actividades, aunque con variantes, eh, porque es verdad que se innova mucho, y la tecnología además hace que, que podamos innovar más y cada vez más complicado, pero bueno, en cierta manera las expectativas de vida de las personas con parálisis cerebral han aumentado, igual que las de la población en general, y muchas de las, de las entidades tienen usuarios mayores. En el grupo nos planteamos que teníamos que conocer pues, las necesidades reales eh, que tenían las entidades con los usuarios en proceso de envejecimiento, porque es verdad que todos pensamos, eh, pues parece que cada vez la gente se va haciendo mayor, pero hay que tener la certeza real de que esto es así, ¿no? Eh, nos propusimos diseñar y desarrollar pues, un cuestionario para recoger esta información. El grupo está compuesto por gran parte de asociaciones de la Federación de Castilla y León. En concreto, tengo que hablar de León, Zamora, Valladolid, Burgos, Soria, Ávila, la Asociación de Sevilla y la Asociación de Murcia y, por supuesto, la doctora Yolanda González, que es investigadora de la Universidad de Burgos. Eh, queríamos construir una herramienta. Eso, eh, tras muchos debates, parece que fue lo que caló y lo que tuvimos claro. Una herramienta que fuera rigurosa y objetiva, de hecho también es así, por eso tenemos a Yolanda, que es doctora de la universidad, ¿no? que es la que nos centra un poco en este sentido, ¿no? siguiendo unos estándares de calidad y que sirva para tomar decisiones a las entidades sobre el servicio de atención que proporcionan en cuanto al proceso de envejecimiento y de sus usuarios, pues basado sobre todo en evidencias empíricas, que es lo que siempre hay detrás, evidencias empíricas, <risa> bueno, pues así, así nos lo planteamos. Eh, la validación, ¿no? Bueno, la quinta diapositiva, ¿de qué hablamos? Pues que elaborar un instrumento para evaluar la situación actual de las entidades ASPACE que ayude a mejorar la atención que ofrecen las organizaciones en cuanto a servicios de apoyo dirigidos a la población de personas con parálisis cerebral en proceso de envejecimiento. ¿Qué teníamos que hacer, por lo tanto? Diseñar el instrumento para, para realizar una investigación científica identificando las dimensiones estratégicas más importantes para la evaluación de la atención actual y construir un cuestionario de evaluación basado en esto. Bueno, el grupo de trabajo está compuesto por 11 profesionales con experiencia en parálisis cerebral y experiencia en personas en proceso de envejecimiento. Nos hemos reunido diez veces, que aunque parezcan pocas, eh, muchas veces solo servían para organizar el trabajo eh, de cada persona o grupos de personas, para debatirlo en sesión conjunta y, y con comunicación siempre a través del WhatsApp y las listas de correo, como, como sabéis todos los grupos. ¿no? Antes de, de elaborar el primer borrador definimos el objetivo de trabajo que acabo de exponer anteriormente y las dimensiones que desarrollan este objetivo. Este grupo ha llevado varios años sobre, sobre el estudio de envejecimiento. Su anterior trabajo fue hacer una guía sobre envejecimiento que está publicada y subida en el CREA. Por lo tanto, primero nos planteamos las razones que motivan este trabajo. La variable objeto de medición, cuál va a ser el contexto de aplicación, las circunstancias en las que se administrará el instrumento, el tipo de administración, el formato, ¿Qué decisiones se van a tomar a partir de la información obtenida con el cuestionario? Muchas cuestiones que es verdad que hemos debatido en todas estas reuniones. Se realizó una búsqueda exhaustiva de literatura, como, como también ha apuntado a los compañeros, ¿no? para recoger la mayor cantidad de información disponible, eh, para saber sobre todo si había instrumentos que, que evaluaban las necesidades de las entidades relacionadas con este tema. No se encontró ningún cuestionario sobre este tema hasta la fecha. También se identificaron y se definieron las dimensiones o dominios que teníamos que evaluar. Al diseñar el instrumento, se determinó que lo cumplimentaran directores, gerentes o responsables de las entidades, alguna figura que tiene una visión general sobre la entidad. El tipo de ítems que se seleccionó por su fiabilidad de aplicación para enviárselo a gerentes y a, a, a, a este tipo de, de personas, es un formato Likert. Se llama así, con seis opciones, de una a seis, eh, respuestas siendo uno nunca, dos casi nunca tres a veces, cuatro frecuentemente, cinco casi siempre y seis siempre luego veremos, luego veremos el cuestionario eh, para la construcción de los ITES por supuesto se siguieron los, los principios de representatividad relevancia, diversidad claridad, sencillez comprensibilidad donde todos los dominios que se barajaron estuvieron representados para representar el cuestionario, tras trabajar una gran variedad de medios, se optó por aprovechar las nuevas tecnologías y elaborar el cuestionario del Google Forms. Además, es una herramienta que me parece que también han utilizado los compañeros de Aragón, pues que es barata, es accesible, es fácil. Entonces, pues se optó por esta opción. Entre los miembros del grupo se seleccionaron y se definieron las siete dimensiones. A partir de los objetivos nos marcamos desarrollar estas siete que englobarían las áreas fundamentales de las que las entidades quieren recoger información para ofrecer esta atención integral a, a las personas en proceso de envejecimiento. Como veis ahí, están definidas y son prácticamente, o sea, básicamente autonomía, eh, salud, participación, empleo, economía, familia, personal y apoyos. También vimos cuando hicimos las dimensiones que esta última, la de apoyos, salía casi siempre en todas las dimensiones. Entonces decidimos eh, hacerla transversal, incorporar ítems de esta dimensión en todas las anteriores y marcarlas eh, para que se supiera que aludía directamente a la dimensión de apoyos. Eh, nos repartimos las áreas eh, y comenzamos a elaborar un mínimo de, de 15 preguntas por área. Eh, bueno, en realidad hicimos más, luego se quitaron, luego se pusieron, <risa> luego quedaban pocas, eh, hubo que volver a relaborarlas. Eh, bueno. <risa> 15 preguntas por área más dos o tres de apoyos, o sea, tener un mínimo de las de apoyos que fuera lo suficiente rep representativo para que todas las dimensiones más o menos quedaran cubiertas. Eh, descartamos algunas, como os he dicho, reformulamos otras para que fueran fáciles de entender, entender por todo el mundo. También decidimos formular algunas preguntas de las distintas dimensiones en negativo porque existe una tendencia y eso lo veréis cuando, cuando rellenéis, esperamos que rellenéis los cuestionarios eh, de cara al próximo año, al trabajo del próximo año, eh, existe una tendencia a contestar de manera automática eh, siempre de manera positiva. Entonces para validar los cuestionarios siempre que hay que poner alguna, alguna cuestión de manera inversa. Eh, también vimos que era necesario aprovechar el cuestionario para recabar datos de las entidades, ya que íbamos a responderlos, pues eh, hacer unas preguntas o cuestiones con una tabla, como por ejemplo número de usuarios atendidos en proceso de envejecimiento, personal con el que cuenta, edad de la, del personal, número por sexo, eh, bueno pues este tipo de cosas que son sí que datos cualitativos y que ya que se iba a enviar ese cuestionario estaría en una tabla aparte de Excel, y así podríamos, nos serviría para recabar información de todas las entidades. Eh, y bueno, ahora mi compañera os va a explicar la segunda parte del proyecto, que es una parte un poco más, más técnica, más de doctora. <risas> Yolanda, cuando quieras. Gracias, gracias, Susana. Bueno, en esta segunda fase... Eh, para la valoración del contenido y de la forma del primer borrador, que, que hemos comentado un poquito cómo, cómo se ha formado, eh, utilizamos dos tipos de ayudas, la validación de, de expertos y el TRTES, con lo que elaboramos el tercer borrador que os iré comentando. Eh, para la validación de, del juicio de expertos, eh, se puso, eh, nos pusimos en contacto con cinco profesionales que trabajan en diferentes instituciones con experiencia en el ámbito de, de, del, del envejecimiento y con personas con, con discapacidad, de manera que les enviamos el cuestionario, el primer borrador y una guía mmm, donde les marcábamos unas pautas para que evaluaran la claridad, la coherencia y la relevancia de esos ítems que habíamos identificado en cada una de las dimensiones y luego les preguntábamos si les parecía que los ítems que teníamos en cada dimensión eran suficientes y que los ítems totales evaluaban la variable que queríamos ver, la atención integral de las personas con, en, con, discapacidad, con parálisis cerebral, en este caso, eh, en proceso de envejecimiento en sus entidades. De manera que eh, esta información que, que se recogió eh, aportando eh, estos expertos toda esta información y algunas observaciones que para ellos eran importantes, nos dio pie de nuevo a volvernos a reunir para eh, consensuar y, y determinar y aclarar algunos de los ítems y elaborar el segundo borrador, la redacción de, de nuevo por segunda vez del de, de borrador del cuestionario. Con esto eh, teníamos oh, una serie de datos. Que analizamos de los datos que nos proporcionaron los, los jueces o los expertos, que analizamos para ver el grado de acuerdo que, habría, que había entre ellos y determinamos, el, eh, aplicamos el coeficiente de co concordancia externa V de Kendall, que valora mm, cero ningún tipo de acuerdo entre los jueces y uno el máximo acuerdo entre los jueces, y vimos Cómo evaluaban cada uno de los ítems en cada una de las dimensiones. Esto con respecto a, a los expertos. Con respecto al, al TRTest eh, que nos ayudaba, eh, lo utilizamos para a, eh, determinar la, la estabilidad pasando un, un mismo cuestionario a una, misma, a una misma persona en diferentes momentos temporales para ver cómo, cómo reaccionaba, eh, cómo evolucionaban las respuestas. De manera que eh, se eh, buscaron 15, eh, 11 entidades. Se les envió igualmente el, el primer borrador que teníamos y se les eh, pasó a los directores, como ha comentado Susana, o gerentes o, o responsables de las entidades, para que rellenaran el cuestionario. Se recogió esa información en un momento determinado y ya luego, pasadas varias semanas, se les volvió otra vez a pasar para, ver, eh, para comparar las respuestas y si las respuestas habían sido eh, similares o las mismas. También se, analizó esos, se analizaron esos datos y se comprobó que la consistencia interna, el alfa de Crombat, era muy bueno, de punto .9, y que eh, se, analizó, se consideró analizar el coeficiente de correlación interclase, donde se comprobó... Eh, la, eh, la, la puntuación que eh, los directores o responsables de las entidades habían aportado en un primer momento y en un segundo momento, viendo que era muy alta, la más baja era eh, punto .62%. Con esta información, tanto del juicio de expertos como del TRT, se eh, pretendía mejorar el contexto y la, el formato y el estilo de los, eh, del cuestionario y de cada uno de los ítems. De manera que con esta información se redactó un tercer borrador, que es el que eh, luego os va a comentar Susana. Y aún nos queda una tercera fase a la que nosotros también queremos apelar a, a, a todas las entidades porque en esta tercera fase se trata de este eh, tercer borrador enviarlo al máximo de entidades posibles para recoger la máxima información y poder eh, eh, elaborar o analizar las propiedades psicométricas del instrumento, ver eh, la validez y la fiabilidad que tiene el propio instrumento para poder eh, redactar una versión definitiva del cuestionario, pensando en elaborar un cuestionario verdaderamente eh, riguroso y con una gran calidad que queremos. Eh, eh, que sirva para valorar las eh, necesidades y las, eh, el tipo de atención que se está proporcionando o que se pretende proporcionar a las entidades con respecto al proceso de envejecimiento eh, en personas con parálisis cerebral. Este es el título del de perfil de las entidades en relación a las personas en proceso de envejecimiento y ahora eh, Susana os comentará un poco cómo es el cuestionario. Susana, cuando quieras. Vale. Eh, no puedo compartir pantalla, no sé si lo está. No, viendo. No, lo tengo yo compartido. Vale, vale, vale. Eh, bueno, igual que la muestra de los compañeros de Galicia era 383, me parece, Álvaro, habías dicho algo así. Nosotros de momento la muestra nos habían comentado que era 25 de las 83 asociaciones de parálisis cerebral que existen en toda España. Hombre, la idea es llegar a esas 83, eh, pero bueno, eso ya estaría para el próximo año de cara a, a, a lo que ha comentado Yolanda. ¿no? Bueno, aquí tenéis la muestra del cuestionario de valoración. En principio, eh, para enviarlo, o sea, al enviarlo, hay unas instrucciones previas que aparecen al inicio con una pequeña explicación, como lo podéis ver ahí, eh, sobre los objetivos del estudio y los criterios éticos que se tendrán en cuenta para, sobre la protección de datos, que ahora hay que ponerlo en todos los sitios, imprescindible para, para todas las investigaciones. Esto es un poco eh, lo que viene en, to en todos los, los cuestionarios. El consentimiento informado, por supuesto. Luego eh, se piden los datos eh, de la persona que, la rellena, que lo rellena. Eh, es verdad que, que, que bueno, aquí estuvimos hablando de, de que los cuestionarios suelen ser anónimos, pero bueno eh, realmente eh, necesitamos los, los datos de una persona para que rellene el cuestionario, para luego eh, también relacionarlos con otros estudios o posibles líneas. Y, y luego se abre una tabla de Excel que es la que os comentaba sobre los datos de la entidad. Claro, es una, una, una hay que pinchar en el link ahí, como estaba marcando, eh, y se abre una tabla de Excel que viene eso, con datos un poco cuantitativos, de pues eso, número de usuarios, personal, programas, por, eh, información por sexo, bueno, edades, tramos de edades, eh, bueno, bastante completa, que además si se rellena muchas veces es bueno para la propia entidad porque tiene una visión general incluso, que a veces se pierde en lo cotidiano, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues consideramos eh, pues que era bastante útil. Y luego ya empiezan... Eh, las propias dimensiones. Hay, como os dije, autonomía, salud, participación, empleo, economía, familiar y personal. Hay que ir rellenándolas eh, de una en una porque si no te deja avanzar a la siguiente. ¿vale? En el caso de que alguna no la rellenes, no te dejaría, te iría al, al punto donde, no se, donde te falta la contestación. Eh, como veis, eh, hay seis contestaciones, como dije. Eh, por ejemplo, en el área de autonomía hay 20 preguntas, en el área de salud hay 22, ahí la tenemos, en, la, en el área de participación hay 13, en el área de empleo hay 11, en economía 13, en familiar 17 y en personal hay 10. Eh, eh, es muy sencillo de, y muy ágil de, de contestar. Eh, las preguntas se han hecho lo más sencillas posibles para que cualquier persona las, las entendiera, ¿no? porque a veces pues los gerentes tienen otra visión diferente a un técnico, a una familia, a un... entonces al final se buscó esa accesibilidad eh, que buscamos en todo nuestro trabajo eh, y que es buena para nuestros usuarios y desde luego para todo el mundo eh, y, y no sé si hay alguna Yolanda que se vea que en vez de un 2, 3, 4, 5, 6 es al revés ¿no? es eh, como habíamos dicho Sí, eh, no eh, hay inversas pero no están señaladas porque en principio mm, eh, tiene que ser a leerlas, si estuvieran señaladas vale. darían la información de bueno, inversas están, no están, puestas, están, pues, están están hechas de manera negativa con idea de que ah, todas bueno. las preguntas se lean con intención y que las que sean eh, contrarias se evalúen eh, eh, se, esto se utiliza en la corrección, no se utiliza en el cuestionario. Están formuladas de manera negativa o con una negación de manera que que, que, que, que sean lo, lo que sí que tiene señalado son los asteriscos en negro que identifican aquellas preguntas que también son de apoyo como bien ha comentado Susana antes, esta en, dividida en siete dimensiones y hay una tercera dimensión que es la de apoyo que está transversal en cada una de las dimensiones y está, los ítems que corresponden a esa dimensión están señalados con un asterisco como se ve en la pregunta 9 y 10 de personal y bueno pues un poco eh, hasta aquí os mostramos este trabajo eh, si Yolanda no tiene más que aportar bueno, en principio nuestro trabajo lo que ha pretendido es ser un, un trabajo riguroso que aporta eh, eh, información verídica y, y que ha sido contrastado y que esperamos que sea de gran calidad y que consigamos un, un, un instrumento válido para poder utilizar para nuestro objetivo que en este caso es eh, eh, valorar la atención que se está proporcionando las entidades ASPACE eh, con relación al proceso de envejecimiento. Este es nuestro objetivo. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a las dos y esperamos que ese objetivo se cumpla de verdad. Yo creo que... Qué bueno que vamos a poder contar con la participación de las entidades. Nada, daros la enhorabuena a los tres grupos porque bueno, ha sido un trabajo excelente y, y yo sí que con todas estas exposiciones, como ya han comentado un poco los compañeros, la idea es iniciar desde Confederación un proceso de recogida de datos a través de estas escalas donde bueno, pues quiero aprovechar el espacio eh, pues como comentaba también Álvaro y, y el resto de compañeros para que una vez que se lance este estudio podáis animaros a participar. De hecho, algún compañero preguntaba también por el chat que cómo, que cómo se podía participar y yo, bueno, pues encantada de que ya haya inquietud en, en todo esto. La idea que tenemos es lanzar la convocatoria de, de participación a todas las entidades de, de cara ya al próximo año, como, como pues comentaba Yolanda y, y el resto de compañeros. Y por supuesto, bueno pues cualquier duda que pueda surgir a los profesionales eh, con cada una de estas escalas sí que mm, me consta por, lo, por las informaciones que tengo que, que habrá un profesional o varios de los que han estado desarrollando las escalas que, que estarán a vuestra disposición para, para dudas que os puedan surgir en, en cuanto al uso de, de las escalas. Pero sí que creo que aparte de que bueno, es necesario contar con, con vuestra participación ya que bueno, pues lógicamente cuanto mayor sea la muestra que tengamos, eh, vamos a tener una foto mucho más aproximada de la realidad de, del envejecimiento activo de, del movimiento ASPACE. Nuestro reto también, como comentaba Álvaro, eh, creo que comentabas 338 personas valoradas y al menos 25 entidades de estas 85 que formamos a Espacio, yo creo que también es una oportunidad para, para las propias entidades ¿no? de conocer más la realidad, eh, que una realidad que está presente en, en el colectivo y, y bueno, pues poder empezar a trabajar también eh, con herramientas ya específicas que aborden esas necesidades y tengamos eh, pues, elementos que nos permitan dar respuesta a las necesidades de, de, de esta situación que, que es evidente ya en nuestras organizaciones y que tenemos la responsabilidad de, de poder acometer. Por tanto, bueno, insistiros en la importancia de, de vuestra participación porque también con los resultados que obtengamos pues eh, se contempla después desde Confederación también iniciar acciones específicas eh, que cubran esas, esas demandas y de las cuales pues al final nos, nos vamos a beneficiar todas las, las entidades. Vale, pues eh, sin más voy a dar paso al segundo bloque de estas jornadas y bueno, pues se trata de un coloquio que... Pues bueno, mi idea con este coloquio era evidenciar también con la presencia de una persona con parálisis cerebral en, en proceso de envejecimiento, una madre también de, de una mujer con parálisis cerebral que ambas pues, están en ese proceso de envejecimiento que comentábamos antes, que muchas veces es también la, la familia quien, quien está en ese proceso y un profesional de ASPACE eh, y como digo, pues eso evidenciar las necesidades que, que queremos también un poco identificar con estas escalas que han, que han expuesto los compañeros y compañeras. Eh, contamos con Juan José García que es director de centros en Aspaces Salamanca, con Pedro Borreguero que es una persona usuaria de, de Aspaces Salamanca eh, y Dolores Arenas que es madre de una mujer con parálisis cerebral en Aspaces Badajoz. Eh, bienvenidos a los tres y bueno pues eh, la idea es ir lanzando algunas cuestiones que yo creo que nos inquietan en general a las entidades. Y, y bueno, pues que nos deis un poco vuestra valoración desde, pues desde vuestro perfil, de, ¿no? desde vuestro punto de vista como profesional, como, como madre y como persona usuaria de, de los servicios de, de Aspacer Salamanca en tu caso, Pedro. Voy a empezar por ti, Juanjo, que bueno pues por tu experiencia que sé que, que es larga. Yo bueno llevo casi 15 años en Aspaz y tú llevas muchísimo antes que yo y, y bueno pues eh, sé que tienes una larga experiencia y, y en tema de envejecimiento. Pues eh, también, eh, ¿cuáles son los signos de envejecimiento que ahora mismo identificáis en, en los centros, en las personas con parálisis cerebral que atendéis habitualmente? Eh, te voy a lanzar tres, ¿vale? ¿Con qué tipo de herramientas también eh, estáis identificando todas estas circunstancias ¿no? de, de las personas que están en este proceso y a qué retos crees que te vas a enfrentar tú como profesional y, y tus compañeros dentro de, de Aspace de aquí a unos años para abordar el envejecimiento? Muchas gracias, Julia. Eh, un placer poder compartir con todos vosotros esta, esta mañana. Me sumo a las felicitaciones a la Confederación por la oportunidad que nos brinda de, de generar un espacio para compartir conocimiento, que creo que es, que es clave para poder seguir avanzando. Y mis felicitaciones, como no, a todos los ponentes que, que nos han precedido. ¿no? Con respecto al tema de los signos, la primera de las preguntas, ¿qué signos observamos en las personas en proceso de envejecimiento? Me gustaría, antes de hablar de, de los signos en, en sí, Tres, tres pinceladas sobre eh, tres ideas básicas. La primera es que las personas con país cerebral en proceso de envejecimiento sufren un efecto acumulativo. Es decir, a su condición de discapacidad se suman los procesos propios del envejecimiento. Y esto da lugar a un incremento o puede dar lugar a un incremento de la vulnerabilidad y la dependencia. Y debemos de ser conscientes. La segunda cuestión es que los procesos de envejecimiento en las personas con pared cerebral no se explican solo por criterios de orden cronológico, es decir, asociados a la edad, y por factores funcionales, criterios funcionales, que tiene que ver con el deterioro de las habilidades, sino que todo esto hay que enmarcarlo dentro de un modelo de calidad de vida. ¿Qué quiere decir esto de enmarcarlo en un modelo de calidad de vida? Pues básicamente sabemos que en función de dónde se desarrolla la vida de la persona, qué oportunidades tiene y qué apoyo recibe, ese proceso de envejecimiento podrá ser diferente. Y la última cuestión que me gustaría señalar con respecto al, al envejecimiento es que a veces pueden tener un fenómeno de enmascaramiento. Es decir, podemos tener la tentación de explicar lo que les pasa a las personas en función y solo en función de de su condición de persona con país cerebral, obviando que hay otros elementos. Y si nos ocurre este fenómeno, estamos negándonos la, pos la posibilidad de articular nuevas estrategias, nuevas metodologías que nos permitan dar una respuesta más adecuada a las necesidades que en cada momento del ciclo vital tiene la persona con país cerebral. Dicho esto, eh, me preguntabas por los signos. Los signos los observamos fundamentalmente en tres áreas, a nivel físico, a nivel cognitivo y a nivel emocional. No me voy a extender mucho en este tema porque de esto sí que creo que hay unas cuantas cosas escritas. Hay, como sabéis, antes lo, lo ponías en tus diapositivas, Julia, un pequeño tríptico editado por la Federación de Castilla y León en el que hace una referencia con un desglose más exhaustivo de cuáles son los signos que observamos. Simplemente por señalar, a nivel físico, los que me parecen más relevantes son de tipo osteoarticular, de tipo muscular y sobre todo una cuestión que me parece muy importante señalar es la presencia de dolor ¿no? y a la cual tenemos que estar, eh, no sé, es muy difícil a veces evaluarlo, pero debemos de estar especialmente atentos. A nivel cognitivo, eh, fundamentalmente lo que vemos son dos cosas, ¿no? hay un enlentecimiento y un deterioro progresivo de algunas habilidades. Y cuando hablo del enlentecimiento estoy hablando de procesos de atención, de memoria, de percepción, de, de pensamiento, o sea, habilidades ejecutivas básicas, ¿no? Y vale, a nivel emocional, el último de los elementos, tenemos que hablar del concepto de salud mental. Fundamentalmente en nuestras personas mayores lo que observamos son cambios sobre todo relacionados con el estado de ánimo, ¿no? Eh, y es fundamental. Aquí sí que además hemos visto en distintas ocasiones cómo se produce. Es fácil que se produzca este fenómeno de enmascaramiento, lo cual niega la posibilidad de que nuestras personas mayores con paredes de oral puedan acudir, por ejemplo, a servicios de, de psiquiatría si es que así lo requieren. Pero en definitiva, lo que vemos a nivel de funcionamiento es una disminución de la energía. Esa vitalidad que observábamos en otras etapas de la vida ahora ya no es tanta. Esa que decíamos, esa persona parece que tiene una batería inagotable y siempre está en el ámbito de la participación, se ve disminuida. Se ve disminuida, hay una menor iniciativa y puede haber una menor motivación. Esa idea de, de que yo quería salir y participar y estar en, en actividades de gran bullicio, a lo mejor ahora ya no se produce. Y eso da, da eh, lugar, entre otras cosas, por ejemplo, a, una, a un mayor sedentarismo, cuando está preservada la deambulación, a, a, a temas como dificultades para las relaciones sociales o menos oportunidades para las interacciones. Sabemos que en las personas con pared cerebral hay dos aspectos claves eh, que tenemos eh, siempre presentes ¿no? como profesionales. Es... Eh, eh, su presencia y su participación en los entornos comunitarios donde se, se desarrolla la vida. ¿no? Esos son los verdaderos procesos de, de inclusión. Cuando son personas mayores o están en proceso de envejecimiento, esas oportunidades pueden verse disminuidas y, y requiere que, que estemos más, más atentos. Y eso con respecto a la primera de las preguntas que me hacías, Creo que la segunda está relacionada con... ¿Qué tipo de herramientas utilizamos ¿no? para evaluar este, este envejecimiento? Bueno, pues tenemos que decir que tenemos pocas o muy pocas más allá de las que están ubicadas en el ámbito de la, de la salud ¿no? y de la salud física y de la que dependemos en todo caso de los especialistas del ámbito sanitario. Por eso me parece crucial, me parece fundamental el trabajo que está coordinando y liderando la Federación gallega. Es clave disponer de una herramienta que nos permita obtener datos con los que construir conocimiento, con los que generar formación. ¿no? Ojalá que esa herramienta sea de uso masivo, porque además la herramienta tiene un, tiene un truco, ¿no? es que eh, cuanto más se usa, más información nos da. Y, y a mayor número de información, más posibilidades de construir modelos de atención más acertados y más acordes a las necesidades de las personas mayores en nuestras entidades. ¿no? Eh, yo diría que las principales herramientas que tenemos, por tanto, en este momento, son la observación, es el juicio clínico, ¿no? y algunas de las metodologías que implementamos dentro de los espacios, como puede ser la planificación centrada en la persona, o metodologías de trabajo, que contemplan equipos multidisciplinares, Álvaro nos hablaba de la necesidad de rellenar este instrumento de manera transdisciplinar, ¿no? que lo contemplaran varios profesionales, bueno, pues, pues ahí tenemos todo un trabajo para hacer, pero fundamentalmente, como, como os digo, creo que lo fundamental está en la observación y en el juicio clínico de profesionales de distintas áreas de competencia. Y creo que la última, la tercera de las preguntas, para dar paso a, a mis compañeros, mira, ¿A qué retos nos enfrentamos? Bueno, yo diría que el principal reto está en la construcción de un modelo de atención específico para las personas con paese cerebral que envejecen. En este momento asistimos a un cambio profundo en la concepción del modelo de atención a las personas mayores en general. ¿no? Eh, es verdad que estamos hablando de modelos de cuidado de larga duración, estamos hablando de procesos de desinstitucionalización y no podemos quedarnos fuera. ¿no? Es fundamental, es prioritario que los colectivos, y ya no voy a hablar de país de bras, sino los colectivos más, más vulnerables o de las personas con más necesidades de apoyo, queden fuera de este proceso. ¿no? Yo ya entiendo eh, y he vivido en distintas ocasiones a lo largo del tiempo que eh, las personas con gran discapacidad o con grandes necesidades de apoyo se ubican o se sitúan al furgón de cola en los cambios eh, y, y en la concepción del paradigma mismo de la discapacidad por eso no podemos dejar de estar especialmente eh, atentos a que eh, cuenten con nosotros ¿vale? Eh, porque será clave sin eso eh, nos quedaremos fuera de múltiples oportunidades en este sentido creo que el reto de las entidades es garantizar las buenas prácticas para acompañar a las personas, para ayudar a las personas a desarrollar sus proyectos de vida y que sean proyectos de vida buena, proyectos de vida digna, que merezca ser vivida también eh, cuando uno se hace, se hace mayor. Que no solo se hacen mayores las personas con padre cerebral, también se hacen eh, mayores sus familias y es una diada indisoluble, ¿eh? familia y, y persona con padre cerebral, Seguro que de esto nos hablan Pedro y Dolores, pero es fundamental contemplarlo. Cuando hablo de buenas prácticas en el proceso de acompañamiento, contemplaría fundamentalmente temas de formación. Los profesionales necesitamos estar formados, necesitamos saber qué cosas diferentes debemos de hacer en esa etapa de la vida. Yo creo que los ASPACE hemos crecido acompañando a las personas y por tanto sabemos mucho de las etapas iniciales. Y, y tenemos estructurado perfectamente y diseñado servicios para acompañar eh, en, el, en la etapa eh, de 0 a 3, en programas de atención temprana, en la etapa educativa hasta los 21 años, cuando pasan a centros de día, a centros ocupacionales o a servicios de empleo, cuando están en servicios residenciales, cuando son jóvenes adultos, por tanto, pero eh, tenemos muy poco diseñado en torno a modelos de atención, como decía, para personas mayores. Eh, por tanto, formación. Luego necesitamos estructuras. Seguramente las estructuras que requieran nuestros mayores sean diferentes en su concepción y en su, y en su diseño. Y además necesitamos recursos, implementar recursos para que esto sea posible. Y quizás la última cuestión de buenas prácticas tiene que ver con la implementación de, de estrategias innovadoras. Y ahí hay muchas cosas que tenemos que hacer. Metodología de planificación centrada en la persona, promoción de la autonomía personal, poner a la, a la persona en el centro, ¿no? que sea su proyecto de vida, que sean protagonistas de, de sus vidas. El tema de vigilancia de, de la salud en el proceso de envejecimiento me parece que es clave. Seguir garantizando esa participación de la que hablaba, esa participación activa, el apoyo psicosocial, incluso la generación de figuras profesionales que a lo mejor hoy todavía no tenemos integradas en el contexto de nuestras organizaciones, ¿no? Como pueden ser la figura de referencia que acompaña a esa persona mayor, cuando a veces la familia ya no está, o cuando la familia está en una situación eh, también de vulnerabilidad, porque surge una situación de dependencia, o ya no tiene todas las competencias intactas para desarrollar con calidad los apoyos que requiere la, la persona, en este caso. Su hijo, su hija o su hermano. ¿no? Y ahí también tendremos que, que trabajar con esas figuras, como digo, de figura de referencia, como coordinadores de caso, etc. Y yo creo que con esto, de manera inicial, bueno, creo que he podido responder a, a las tres preguntas que me, que me trasladabas, Julia. Gracias, Juanjo. Bueno, yo sí le, le voy a dar ahora paso a Pedro, que bueno, sí que tengo muchas ganas de escuchar tus impresiones, Pedro. Y, y bueno, pues sí quería preguntarte si consideras que el encontrarte en un proceso de envejecimiento te ha impedido un poco la línea de lo que comenta Juanjo, eh, te ha impedido continuar un poco con tu actividad habitual en Aspace y qué tipo de apoyos o cambios has necesitado para seguir manteniendo tu actividad dentro de, de Aspaces Salamanca. Cuéntanos. Bueno, eh, ahora, ahora tengo... A ver, eh, yo sigo haciendo, sigo haciendo más o menos lo, lo que hacía. Y, y bueno, pues... Eh, hago oficio oficio de fisio de mantenimiento oficio de, de respiración luego, luego hago, uh, también, voy, también voy a clases de logopedia y, lo, y, y, y, y nada, yo sigo haciendo lo mismo y luego y luego voy, voy a, a la universidad. no sé si a ver, los de eh, no sé si habéis oído hablar del proyecto, un proyecto eh, para, para discapacitados que es. No, nos, dan, nos dan distintas. nos hablan. son como charlas, nos hablan de, distin, de distintas cosas y nosotros participamos en ellas y luego, pues. pues no nos evaluamos un poco nosotros al profesor en vez de al revés y bueno me estoy yendo un poco del tema eh, lo, eh, a ver lo que más he notado yo en, en esto son los cambios posturales los cambios posturales en envejecimiento los cambios posturales y como ha dicho, como ha dicho Juanjo también la memoria que también se ve también se ve disminuida y tal. Y bueno, pues, pues un, po un poco es eso, ¿sí? Y, y luego me acostó la siesta también. Antes no, antes no, antes no lo hacía. ¿Y has, has Pedro, tenido necesidad de más apoyos? para poder seguir, porque dices que has seguido manteniendo un poco tu actividad, pero has visto que has requerido pues, como más apoyos de los profesionales que están a tu alrededor. ¿Cómo, cómo ha sido un poco, has notado algún cambio en, en, tu, en tu vida cotidiana dentro de Aspaces Salamanca Bueno, eh, eh, como digo, pues el cambio más significativo es cuando pues eso que ahora me echo la siesta me noto como, me noto como, un, poco más, como un poco más cansado de lo, de lo habitual pero, pero bueno yo creo que en, en las, la esta cognitiva creo, la, creo que no he tenido que, que no ha disminuido sí. yo, eh, a mí me gusta por ejemplo me gusta, por ejemplo, leer, leo, leo todo lo que puedo y, y luego oh, me gusta entablar conversación con, con mis compañeros, con los profesionales, sobre todo también. Y bueno, pues eh, eso es, es lo que hago habitualmente, no sé. Luego me gustaría que, lo, que por ejemplo, no, no depender, o sea, que no depender tanto, porque tenemos, es un poco difícil de trabajar eh, el individualismo de cada uno dentro de las partes, porque todos somos, todos, la discapacidad es eh, muy... Muy distinta entre todos, aunque seamos a la vez muy iguales, pero cada uno, cada uno lo experimenta dentro de sus capacidades y, y bueno, pues a mí me gustaría vivir con, me, con menos, eh, me, menos como se dice esto, menos eh, conductuales, con menos gente conductual. En la espacia hay mucha gente conductual y eso te corta un poco las... te corta un poco porque el conductual requiere eh, casi toda la atención, entonces te corta un poco las expectativas que tú tienes. de Y yo soy muy inquieto a la hora de aprender y a la hora de, de querer saber cosas. Utilizo utilizo mucho internet ahora estoy pues eso con lo de la universal averiguando averiguando cosas de las charlas que nos dan y tal luego voy yo y busco cosas y además eh, y además utilizo mucho el ordenador en Facebook y, y bueno es lo que es lo que hago que Lo que quieres es poder seguir participando en cosas que a ti te apetece, ¿no? que te interesan y pues esto que comentas, Facebook o otras cuestiones que te puedan inquietar y que, y que, ¿no? que te dejen participar y elegir ¿no? un poco tu, sobre tus necesidades y tus intereses. Efectivamente. Muy bien, Pedro, pues, pues muchas gracias por tu testimonio. Y ahora eh, voy a pasar a Dolores Arenas. Eh, Dolores, bienvenida. Eh, como madre de una mujer con parálisis cerebral en, en proceso de envejecimiento, en el que bueno, tú, tú misma también te, te encuentras, ¿cómo ves el futuro de tu hija y el de vuestra familia? Y ¿Qué necesidades consideras que se os plantean y, y bueno pues cómo crees que deberían ser un poco abordadas por la entidad, que en este caso es Aspaceba, de donde ¿de, de dónde provienes? Bueno, buenos días a todos y me ha alegrado mucho participar en este momento, en este día, porque he conocido el proyecto Este Talento Espacio y me parece muy interesante poner en común. ¿Le tengo que dar a la cámara para que se vea o está correcto todo? Te, te vemos y te escuchamos perfectamente. Vale, vale. Mi edad y mi ese no coincide tampoco con la mayor con todos vosotros. Pero en fin, trataré de, de adaptarme también. Os decía que me alegra mucho conocer el proyecto Talento a Espace y concretamente este grupo de trabajo que están encaminados a... Pues a eso, en definitiva, a mejorar a nuestros hijos con parálisis cerebral, pero muy eh, eh, también las familias y los cuidadores de, de estos chicos, estas personas con parálisis cerebral. A ver, yo tengo 69 años, mi hija tiene 42 años, eh, tiene una discapacidad, el 99%, nivel 3, grado 2, es su... su su, eh, lo que tiene ella estipulado o catalogado, y, y en realidad el proceso de envejecimiento en Melissa, casi se llama, pues como las necesidades suyas han sido totales desde que nació, no noto unos cambios grandes mmm, en ella, sí en mí. Yo digo que el abordaje eh, adecuado es cuando están nivelados su necesidad con lo que yo con mis atenciones cuando por tamaño, por peso, yo ya no puedo hacer lo mismo que hacía antes, entonces ya hay las adaptaciones y los ajustes, ya que hay que irlos haciendo. Entonces esos ajustes y esas adaptaciones las hemos ido haciendo continuamente, porque yo creo que la creatividad, las mañas y las estrategias que se eh, van desarrollando en la familia o en los centros, en las entidades, pues van siendo en función de lo que se va viendo por delante. Pero efectivamente ya mis limitaciones van siendo, aunque me encuentro bastante bien dentro de, de la edad que tengo, pero van siendo y contando con ellas, sobre todo también contando en mañana. Yo tengo que ir mirando un poco el mañana porque, porque soy en este momento la única cuidadora. yo Mi marido murió hace dos años, tengo dos años, no, nueve años. Tengo otros dos hijos que viven en Badajoz, los hermanos se implican, y se involucran progresivamente, tratamos los padres muchas veces de que sea lo mínimo, pero llega el momento en que tienes que recurrir también y, y entonces eso digo, que, que hay que irlo mirando de cara a, a un futuro. Algunas veces este futuro lo veo con más preocupación que otra, pero eso como en la vida misma, este momento de, de envejecimiento, pues cada uno lo, cuando llega lo va viendo y va... Eh, pues eso, pensando qué pasará mañana, eh, vamos poniendo los medios, vamos teniendo recursos. Los medios, pues ya digo que son mañas muchas veces, son también eh, utensilios, grúas y cosas de estas, y sobre todo el apoyo personal también. Es muy importante. Aquí hay que, que trabajar y hay que seguir buscando las formas en las que eso se vayan adaptando a las nuevas necesidades. No Se sé, podía decir muchas cosas porque no sé si cómo estamos, me decís vosotros de tiempo y tal. Si tienes tienes tiempo, dolor, es todo lo que tengas que decir. Estamos, tenemos bueno, pues tiempo. Mira, te yo, sobra. Por ejemplo, una cosa muy concreta que tengo que tengo en mente: cuando se hace la valoración, yo tengo ayuda a de dependencia, pero hace la valoración hace nueve años que está hecha. Entonces, las necesidades de, de mi hija pueden ser las mismas, pero la, de, la forma de abordarla yo es diferente. Entonces, esas valoraciones pues, hay que actualizarlas también, porque esa, ese apoyo personal es necesario. Yo antes eh, utilizaba unas horas de ese, de esa, de ese apoyo personal pues, para mi propio ocio, iba a la universidad de mayores. Ahora, después de la pandemia y con todo esto, yo he visto que eso tengo que utilizarlo pues, diariamente para acostar, por ejemplo, a mi hija para que me ayuden. Y de la misma manera para que también por la mañana, no yo vivo sola con ella. Entonces, pues eso digo que se crean necesidades nuevas en función, muchas veces, del cuidador y, y hay que ir sobre la marcha adaptando. No sé, ya os cuento que, que tengo una, unas previsiones inmediatas cada día, a medio plazo y a largo plazo. Hay que hacer algunos cambios drásticos que muchas veces las familias también, o significativos, muchas veces la familia, ¿cuándo es el momento de hacer esos cambios? ¿Hasta cuándo podemos estar? Porque mi hija tiene ahora mismo una calidad muy aceptable y una relación conmigo muy buena y yo con ella también, pero... Esas previsiones que no dejan de ser, que no nos paralicen esas preocupaciones, pero que nos sitúen en una realidad de, de, de, de, de buscar los momentos oportunos de, de cambio. Yo sé, afortunadamente que en un momento, cuando nosotros empezamos a pertenecer a Paceba y cuando se creó aquí hace 42 años, pues no había residencia, afortunadamente. Ya no solamente son los centros, funciona como centro de día, sino como residencia. Eso es un paso de gigante para los padres, porque es prever el futuro. Y, y claro, frente a esa situación que ya es tranquilizadora, pero... Mmm, hay que ir adaptando también. Aquí tenemos un problema: que muchas veces las plazas de residencia pues, no son las necesarias en un momento determinado. El otro día, también un técnico de Aspac, en otro momento, en otra conferencia de este tipo, pues también decía, y nosotros aquí, a lo mejor que hay que eh, dar plazas de residencia, pero en sitio distinto de donde se reside. Esas problemáticas hay que irlas también subsanando, porque, porque eso, porque se van a presentar porque no es en un momento ni en una edad determinada, sino cuando surja la, la, el cambio ese tan, tan significativo y necesario. Muy bien, Dolores. Pues gracias, gracias por tu intervención. Y ahora, bueno, sí que quería lanzaros... Eh, un poco en general, ¿vale? A, a los tres, ¿cómo, ¿cómo lo veis? Si pensáis que las entidades ahora mismo, las entidades de ASPACE están preparadas para atender a una población en, en proceso de envejecimiento como, bueno, pues como nos estamos encontrando y qué recursos creéis que necesitan estas entidades para, para implementar eh, bueno, pues, eh, la, el abordaje ¿no? de la atención de, de las personas en un, en un momento de, de envejecimiento, en proceso de envejecimiento y, y bueno, si sí, es necesario incluso recurrir a, a las administraciones públicas qué tipo de cosas les, les deberíamos solicitar porque bueno, ya Dolores comentaba el tema de las plazas ¿no? de, de residencia que, que como veis estos, estos temas, estamos preparados para, para atender a esta situación que, que, que tenemos en las entidades. No sé cómo lo... ¿Quién queráis intervenir? ¿Juanjo Pedro o Dolores? Bueno, Julia, son, son varias preguntas, ¿no? Eh, con respecto a si las entidades a estamos preparadas, quizás no haya una respuesta fácil. Creo que, que no se responde al menos con un sí o con un no. Creo que estamos en proceso. Creo que, como decía, creo que era el profesor Antonio Aguado, eh, el, el, las personas mayores en nuestras entidades están representando en este momento una tensión silenciosa pero emergente, ¿no? A la que tenemos que dar respuesta y no podemos mirar para... Para otro lado, yo creo que el testimonio de Dolores nos ha dejado meridianamente clara la, la necesidad. ¿no? Eh, pero creo, sinceramente, también que las jornadas de esta mañana son un buen ejemplo de ese proceso, ¿no? de ese camino. Queremos saber eh, qué les pasa a las personas, queremos saber cómo se encuentran las entidades y queremos saber qué les pasa a las familias. Hay una cuarta pata que yo creo que vamos a implementar al, al proyecto y que estamos ya trabajando también en ello, ¿no? que es preguntarle directamente a las personas con pares verbal, para no movernos desde un modelo experto en el que manejemos esa idea de que yo que sí sé lo que es bueno para ti, voy a decidir por ti. ¿no? En ese sentido, creo que tenemos que volver a, a poner a las personas en el, en el centro, como, como antes comentábamos. Por tanto, bueno, estamos, creo que también habrá velocidades diferentes. ¿eh? Habrá velocidades diferentes en función de las entidades y del momento vital en el que se encuentren las personas a las, que, a las que atiende. Aquellas organizaciones que ya vamos cumpliendo años, efectivamente ya tenemos un gran grupo de población en proceso de envejecimiento y son las que en este momento quizás tengamos una urgencia mayor en la, en la respuesta. En cuanto a qué recursos necesitamos implementar, pues son de todo tipo. Los primeros son de conocimiento. Y para esto sirve esta jornada, porque del conocimiento podremos deducir qué formación requerimos y de la formación qué metodologías tenemos que implementar. Y de eso qué recursos humanos debemos de disponer y qué recursos económicos, por supuesto, y qué infraestructuras. ¿no? Y preguntabas al final por qué le pedimos a las administraciones. Pues a las administraciones parecería que lo más evidente es que apoyen nuestros proyectos y que apoyen nuestros proyectos de manera decidida en el ámbito del económico, ¿no? para hacerlos posibles. Pero yo, fíjate, pediría una cosa antes a las administraciones y les pediría empatía. ¿no? Y empatía entendida en términos de cercanía y de reconocimiento. Yo creo que todavía hoy las administraciones no conocen lo que representa la gran discapacidad, nos cuesta ¿no? llegar a trasladarles cuáles son las necesidades de las personas con grandes necesidades de apoyo. Si esto nos cuesta con carácter general, todavía mucho más en una nueva realidad como es la de nuestras personas mayores. Por tanto, también de iniciativas como esta, tienen que salir las estrategias para comunicar de manera adecuada a las administraciones, la realidad que ya tenemos dentro de nuestras organizaciones. Creo que desde ahí, desde ese conocimiento que genere empatía, podrán apostar por apoyar los proyectos que les, que les presentemos. De otra manera, creo que no será fácil abordarlo en el corto o medio plazo. Sí, yo apoyo... Apoyo totalmente lo que estás diciendo. Yo me acuerdo que un político en un momento que se inauguró aquí decía con una actitud que me parece que es la que hay que mantener, proponernos vosotros cosas y nosotros hacemos. Yo creo que eso nos corresponde a nosotros, a vosotros, los técnicos, los que estáis al frente eh, y, a, y, a, y a la familia hacer la demanda y luego que ellos tengan esa sensibilidad que estamos pidiendo nosotros para que la escucha sea luego efectiva. Porque no vale... Eh, sí, sí, pero luego ahí ya sabemos que hay muchas dificultades, pero eh, el mensaje de Esperanza es que lo mismo que en un principio, pues todas estas cosas, eh, por la expectativa de vida, porque no salían a la luz, lo que había y tal, no se, no se podían solucionar porque no se conocían este recorrido que estamos haciendo, y a mí me da un, una esperanza tremenda y una alegría ver este movimiento hoy, porque es que eso alienta muchísimo a las familias. Eso es un futuro esperanzado por nuestros hijos, que, que habrá que lucharlo y trabajarlo, pero que van a, a tener, pues eso que estamos pidiendo, una calidad en esta última etapa de su vida garantizada, digamos. Y la familia, estoicamente nosotros abordamos lo que tenemos, porque así es nuestro, nuestro sentir, pero, pero evidentemente somos personas que podemos hacerlo mejor y que ellos sobre todo estén también atendidos. De acuerdo totalmente. Gracias a todos. Yo, me parece que es que eh, las personas que trabajáis en estas entidades, no solamente tenéis un trabajo, tenéis una entrega y una... Y una negación y una claridad de lo que buscáis, que, que nosotros, que somos los beneficiados directa e indirectamente, os tenemos que agradecer enormemente. Yo, yo creo que estamos, estamos en el camino de ello y estas, jornada, estas jornadas lo, lo, lo, demuestran, lo demuestran. Y bueno, pues, pues que sí, que en ello, que en ello estamos. Y que... Efectivamente, como dice Juanjo, hay que eh, pedir a los políticos aparte de, de, de dinero y hay que pedirles empatía. Empatía, sí. Y bueno, pues, pues en, en, ello, en ello estamos. Y recursos, recursos humanos también. Y que los y que los profesionales estén cada vez más, más, más preparados, que están en ello también. Y, y bueno, pues luego hay que ir en función de cada uno de, de nosotros, que cada uno somos distintos, pues hay que, que ir a, adapt, adaptando y haciendo una globalidad. Y bueno. En ello estamos. Pues la verdad es que, bueno, es, para mí es, me emociona mucho, sobre todo la, lo que comenta Pedro y, y Dolores, ¿no? Eh, que esto sea un poco una semilla, aunque es verdad que ya vamos trabajando ya un par de años el tema de envejecimiento y, y hay federaciones pues como la de Castilla y León que ya eh, en su momento dieron el paso de abordar el envejecimiento, pero que bueno, esto sea un poco... La semilla de algo que, que vamos a abordar 100% desde Confederación, pues con formación, con el estudio que, que estamos elaborando actualmente. Y, y bueno, pues por eso es la importancia de que participemos no todas las entidades, porque cuanta más información recojamos de esas necesidades que comenta Dolores, no de las familias, de las necesidades que tienen las personas con parálisis cerebral, como comentaba Pedro y, los, y las propias entidades, ¿no? como decía Juanjo, eh, es, es fundamental ¿no? que podamos recoger información y, y claro, solo con la información podemos empezar a abordar y, y, y, y tener estrategias ¿no? para, para implementar en nuestras organizaciones. Yo, como tenemos eh, diez minutos, no sé si eh, queréis hacer alguna pregunta a alguno de los grupos el tema de las escalas o, o a, a, a Juanjo, Dolores, Pedro, si tenéis alguna duda, alguna cuestión, aunque ya os hemos comentado que estas escalas la idea es lanzarlas de cara al año que viene y, y ahí se os explicará pues cómo es todo el proceso, cómo podéis participar, pero bueno, si aún así eh, tenéis alguna duda o alguna cuestión, este es el momento para que podáis aprovechar. No sé si tenéis alguna cosa que comentar. Vale, bueno, veo que, que, vamos, que no hay preguntas. Sí que eh, mi compañera Esther está, está poniendo en el chat eh, un, una dirección de un cuestionario de valoración que os estamos pidiendo que lo rellenéis antes de desconectaros, ¿vale? Porque sí que es importante para nosotras toda la información que nos podáis dar y vuestra valoración de, del seminario. Y nada, sí comentaros que, está, que bueno, la sesión está siendo grabada, que si hay profesionales de vuestras entidades que no han podido conectarse vamos a, a mandar todos los enlaces a los seminarios que hemos desarrollado en estos días y las presentaciones también que hemos, que hemos eh, expuesto hoy igualmente se os va a mandar a, la, a todos las, a los profesionales que estáis inscritos en este en este seminario. Los recursos sí que se subirán a CREA, ¿vale? Ahora mismo, bueno, como son escalas que se van a poner un poco, eh, se van a compartir ¿no? con, el, con el resto de entidades a futuro, pues bueno, esto de momento no va a estar en CREA, pero sí que si habéis estado en otros seminarios, todos los recursos que, que hemos ido generando en eh, las diferentes áreas de talento van a estar subidos a CREA, con lo que bueno, os recuerdo eso, que, que os inscribáis y que si tenéis cualquier cosa que nos la trasladéis, cualquier problema que, que os pueda surgir, ¿vale? Para, para inscribiros. Y por mi parte nada más, de verdad que muchas gracias, para mí ha sido un seminario, yo creo que muy, muy fructífero y, y bueno, que... Creo que vamos a empezar un camino que, bueno, nos queda todavía mucho por andar, pero que vamos bien encaminados y, y nada, pues muchísimas gracias por vuestra participación a los ponentes y por vuestra asistencia a todas las personas que habéis estado en el día de hoy. Muchas gracias y feliz día. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.